Hola, qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciemos nuestro día. Este día martes en la presencia de Dios. Lo invito para que empecemos nuestro día dándole gracias a Dios. ¿Cuántas bendiciones el Señor nos ha dado? Muchas. Todo lo hemos recibido de Dios. Quiero invitarlo para que piense en este momento en alguna cosita, alguna, alguna bendición especial que haya recibido Dios, que ahora lo mueva a decir gracias. Señor, gracias. Por este día maravilloso que me confías, por este día maravilloso que pones en mis manos, quiero encomendarte esta jornada, pedirte de manera muy especial que me dé sabiduría, fortaleza, que toda esta jornada la viva agradándote. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos hoy martes a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Hay de Ticorazayín, hay de Saida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y de ceniza. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaón, piensas escalar al cielo pues bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habrían durado hasta hoy. Les digo que el día del juicio les será más llevar a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, esta palabra que hoy el Señor nos regala se convierte en una alerta, en un campanazo. Cuántas, cuántas cosas bonitas, cuántos signos, cuántos milagros el Señor nos ha hecho y, y muchas veces nosotros seguimos ahí dudando. Seguimos portándonos mal, seguimos haciendo cosas que no son. Por eso Jesús dice, Ay, de ti, corazainas de ti, Bethsaida. Si en tiro y en seducir hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido. Y nosotros, testigos del amor de Dios, testigos de la misericordia, y aún seguimos en pecado, en cosas malas, en cosas indebidas. Señor, danos la gracia de agradarte, danos la gracia de hacer las cosas bien. Danos la gracia de hacer tu santa voluntad. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo, queridos hermanos. Feliz día para todos.